De Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, la nueva alianza en la nueva. Viernes de la primera semana de Cuaresma, del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo del 20 al 26.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 y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a ponerte ofrenda sobre el altar, te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, déjate ofrenda junto al altar y ve primero reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentarte ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo Palabra del Señor Gloria, Gloria a, ti, a ti Señor, Señor Jesús. Jesús Jesús expone su postura frente a la ley, la Torá Después presenta una serie de seis contraposiciones Agudamente perfiladas, encabezadas por la antítesis de Mateo han oído que se dijo, pero yo les digo. Jesús habla de una autoridad que está por encima de la legislación antigua. Jesús reconduce los mandamientos a su raíz y a su objetivo último, el servicio a la vida, a la justicia, al amor, a la verdad. No pone a la ley antigua una nueva ley, sino que la transforma y la lleva hasta una radicalidad sin precedentes rompiendo todos los moldes y criterios que han dado origen a cualquier legislación humana. En el centro de esta parte del Sermón del Monte está el respeto sagrado a la persona y la denuncia contra todo aquello que, aun camuflado de artificio legal, atente contra la dignidad del hombre y de la mujer. En nuestro texto Jesús nos propone que nuestra santidad sea más perfecta que la de los fariseos y letrados, que era muy más bien de apariencias y superficial. Pero la identidad cristiana no está principalmente en ser mejores que otros, sino en ser diferentes. Lo primero nos introduce en un camino interminable de competencias y comparación con los demás. Lo segundo hace que nos fijemos en las actitudes que deben identificarnos. Por eso Jesús, en el, en el contexto del Sermón del Monte, Dice a sus discípulos que el único modo en que puede ser testigos del reino es practicando una justicia diferente, mucho más allá de lo que practican los escribas y fariseos. Un elemento fundamental de esta justicia es ir a los principios que sustentan los comportamientos. Solo así puede ir más allá de, los, de la observancia de la ley del mínimo esfuerzo. Por tanto, hay que ir a la raíz.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 Husano. ...de los comportamientos malos que prohíben de manera precisa los mandamientos. Así, no es suficiente no matar, sino que hemos de llegar a no estar enojado con el hermano y a no insultarle ni despreciarle. Es decir, es indispensable erradicar la violencia, evitando hasta las faltas de respeto más pequeñas. No basta con hacerse la víctima. Aun cuando alguien no sea culpable en un problema, debe tener iniciativa para la reconciliación. ¿Cómo podremos celebrar con Cristo la Pascua, el paso a la nueva vida, si continuamente con los viejos rencores, con los hermanos? Hoy Jesús nos dice, ve primero a reconciliarte con tu hermano. No esperas a que venga Él, da tú el primer paso. Cuaresma no solo es reconciliarse con Dios, sino también con las personas con las que convivimos. En preparación a la Pascua deberíamos tomar más en serio lo que se nos dice antes de la comunión de cada misa. Demos fraternalmente la paz. Recemos por nuestra cuenta el Salmo 129, desde el hondo a ti grito, Señor, diciéndole desde nuestra existencia pecadora, sintiéndonos débiles, pero confiando en la misericordia de Dios. Y preparando nuestra confesión pascual, que el Señor los bendiga. Nuevos hombres, nueva luz, Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas que nacen. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo,